He cometido un error. Soy culpable de haber dañado a alguien. Voy a cometer un error. Seré culpable de haber dañado a alguien. Estoy cometiendo un error. Soy culpable de estar dañando a alguien. He cometido un error. Soy culpable de haber dañado a alguien. Voy a cometer un error. Todo día más en el infierno Estoy cometiendo un error Soy culpable de estar dañando a alguien He quedado a las nueve y media He, he puesto el despertado a las nueve Habrá sonado a Y si no ha sonado Voy a Y si no error, Seré culpable de haber dañado a alguien Igual me he despertado antes Estoy cometiendo un error Soy culpable de estar dañando a alguien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 Voy a cometer un error seré culpable de haber dañado algo. Estoy cometiendo un error Soy culpable de haber dañado algo. He cometido un error, soy culpable de haber dañado algo. La cama no está bien hecha. Voy a hecho. cometer un error seré culpable de haber dañado algo. La cama no está bien hecha. Estoy cometiendo un error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 Soy culpable de haber dañado a alguien Voy a cometer un error Seré culpable de haber dañado a alguien Estoy cometiendo un error es? Soy culpable de estar dañando a alguien Las Estoy 9 y 26 error, soy culpable Rápido de haber dañado a No compruebes más Voy a cometer un error Seré culpable de haber dañado a alguien correcta la habitación Estoy cometiendo un error Soy culpable de estar dañando a alguien Sí, todo está bien He cometido un error Todo está Soy bien. culpable de haber dañado a alguien Voy a cometer un error Seré culpable de haber dañado a alguien ¿Y si hay algo malo? Estoy cometiendo un error Soy culpable de estar dañando a alguien Está todo bien He está todo cometido bien. un error, soy culpable no. de haber dañado a alguien Voy a cometer un error, seré culpable de haber dañado a alguien Respira Estoy cometiendo un error, en la culpable de estar dañando a alguien Sí, está todo bien He cometido un bien. error, soy Estoy perdiendo el tiempo. de haber dañado a alguien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 Soy culpable de estar... A ver, Rápido, un rápido. Error, soy culpable de haber dañado a alguien. ¿Y si me he dejado Voy algo. Voy a cometer un error. Se ve culpable de, bien de la haber dañado Está todo bien. Estoy cometiendo un error. Soy culpable sí, está de estar bien. dañando a alguien.